Cuatro, muy bien, ahora cinco, seis, siete, ocho, abre y. ¡Ah, esto es. ábrelo, ábrelo, ábrelo, ábrelo! ¡Ábrelo! Eso es, sí, sí, la canción. Listo, muy bien. ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! Eso es.